Dejé quedé que de atrás, otro día más, un segundo más, dime dónde estás, si no voy a buscar, dejame de despertar, que estoy cansado de soñar, cansado de soñar, cansado de pensar, déjame de despertar, ya otro día más, cansado de soñar. Quiero despertar Mamá Ya, ya Otro día más Otro día más Quiero despertar Quiero empezar con la guitarra tipo, aprender a tocar Tipo puedo tocar batería Mano bueno, y cantar y tocar es otro No quiero, quiero hacer eso Voy a hacer por jamón. Pues, es coordinación al máximo. Yo, pero puta, yo puedo tocar batería mientras toco piano o arriba, o sea, realmente toco los pies. O sea, aquí, coordinación. Por supuesto, para batería con una mano y tocar piano con la otra, esa vez más tranta. Pero ya ahí estoy que me meto tipo, sí si, si puedo. Y fuego. puta. Oh, mano, esa es y puedo cristalear encima de la batería, como que rapearlo. Pero que quisiera... Puta, piano siempre a Puta, yo no sé una nota de piano. ¿No? no sé, todo no, el puro sonido Free es, es, es, es un bien intuitivo wow. La guitarra parece más tranquila Sabes que puta A, a que es agudo Y a que es grave Tipo Agudo Tipo grave, agudo Y como que ya te haces una idea Y ya se como que memoria muscular ¿Entiendes? Pero es chévere no, es, que es como ya no lo hacer Pero déjame si quieres Yo puedo intentar normal siento todo el tema Si quieres Yo nunca le salgo Porque ya ¡Claro, claro, ya claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, yao, yao, yao claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, puta madre. Hay que